Hola, te hablo a ti que eres farmacéutico y quieres implantar en tu farmacia un servicio de nutrición o eres nutricionista o dietista o tienes un arbolario o una clínica que quiere dedicarse a temas de nutrición nutricionista, dietista, gimnasio, entrenador personal ¿Cuál es el primer problema que tenemos las personas que nos dedicamos a la nutrición cuando un cliente entra en nuestra consulta? Pues el primer problema es que el, nos genera una inseguridad. Que queremos que esa dieta sea efectiva. Esa inseguridad que nos genera hacerle esa dieta a esa persona eh, va a producir que esa persona también se sienta insegura con la dieta. ¿Qué pasaría si no resuelves ese problema? Es decir, si a esa persona no le funciona esa dieta. Pues creas un cliente insatisfecho, esa persona no va a volver a tu consulta, va a hablar mal de ti y va a evitar que otras personas que quieran venir a tu consulta vengan. ¿Por qué? Porque no les ha funcionado la dieta que tú les has puesto. ¿Qué pasaría? Al contrario, imagina que esa dieta que tú le pones a tu, a tu cliente le, le funciona. pues Cliente satisfecho, esa persona te va a traer más clientes. ¿Qué pasa? Que vas a sacar esa rentabilidad a tu consulta, la rentabilidad que tú esperabas. ¿Por qué? Porque va a venir mucha gente, va a venir mucha, muchos clientes satisfechos que te van a traer otros clientes satisfechos. Bueno. Ya me conocéis y si no me conocéis, pues voy a presentarme. Soy María José Hidalgo, soy farmacéutica, eh, doctora en medicina y llevo muchos años investigando en nutrición, eh, tanto en nutrición general como en los productos de la marca personal. Quiero hablarte del método que yo utilizo, que es el método IdaDiet. Eh, el método IdaDiet es un método que produce esa seguridad de que a esa persona le va a funcionar la dieta. Quiero hablarte de eso. Para ello he creado un regalo. Eh, el regalo está puesto en la página web mariajosehidalgo.es Si tú entras en esa página web mariajosehidalgo.es eh, hay un botón que dice regalo. Pinchas en ese botón y yo te voy a explicar cuál es el método que tantos años me ha funcionado y que quiero que a ti también te funcione.